Arriba los ánimos Perdimos todo en la lava, pero no importa Ahí pepe. Devolver al remitente Top 5 peleas más difíciles sí, de la historia Número 5. 5 Vamos a hacernos un montonazo de panes Perfecto Ahí tenemos puertita. Vamos a hacernos una espadita y nos toca. Es. Y luego. Vamos al nivel. Ah, ah, pero es fuerte. Ah, pero me mato. Ah, perdí mi nivel. Ay, no que enderman de mierda se mató el aliado como le pego? vamos, estoy llegando claro, me matan más fácil con la armadura Dale No, si man No, el puente Uy, ahora que hay acá Ay, ay, ay. Tres usillos. lloras. Debería hacerme un caldero para... Ay, la fortaleza que hay acá abajo se me quemó todo <risa> hace falta un escudo también consigo comida y esa casa que hace ahí como llego también a ver, no tenía nada importante Tenía la armadura y nada de comida Entonces, sé, ¿qué perdí? Las siete varas de no nomás perdí Vamos a talar árboles y conseguir palitos Y vamos a hacer ese aldeano de los palitos Pero Acá tengo dos de pedernal. Arriba los ánimos Perdimos todo en la lava, pero... ...no importa... Soy un leñador, soy un leñador, soy un leñador... ¿Cómo se llamaba el...? ¿Cómo...? Uh... Sí, leñador, ¿no? Título del video traído de los aldeanos y me vuelvo así de poderoso... Ya, en ya encontramos la fortaleza, así que... No, este montón de palos, ahora encontrar al aldeano que... Vamos a pelear el día de árboles que están molestos. Ay, oh, te este sigue con protección 4. Oh, puedo conseguirla. No, espera. Tocó el coso. Entonces. Ah oh, oh. oh, no, eso es un inútil. Ahí está. Palitos. qué buen trato No, necesito comida <ríe> Y esta pareja en un bloque Como se quedaron ahí Se escuchan ruidos porque hay un vientazo Voy a comer carne de zombie para al menos correr <ríe> estaba apretando la G para tirarla ahí y... y cierto que en Minecraft con otra estoy acostumbrado a ese <ríe> pero siempre me caigo de todos lados espera un momento ah. Hay que buscar un libro para la protección 4. <ríe> la pareja que me da risa cuando la veo. Protección 4. Bueno, una armadura full de hierro de protección 4 no está mal, ¿no? Lo consigo talando árboles. Vamos a comprarnos un arco y una flecha. Esta madera me gusta para la casa. Voy a hacer una casa hermosa. Este árbol medio en el... medio del camino molesto. Así que lo tal. Valle está ahí. Hilo por Bueno. 3 es esmeralda todavía no tengo para 19 esmeraldas Tendré dos protección, 2 Ah, pero me falta un yunque ¿No hay aldeanos que te dan hierro? No, no tengo piedra Se me quemó el pico de diamante No importa, ya luce Pico de madera Okay. me tendré que alimentar a base de panes. Fuera de cámara, iré a la mina y conseguiré un yun ah, ah, ah, chavo esta mañana.